¡Niños, muy buenos días! ¡Muy buenos muy días. días! Muy buenos días. Bueno, de parte de Tecnoacademia, verdad, le damos un gran saludo. Y pues eh, yo quisiera eh, saber, oiga, ¿en qué vereda nos encontramos? ¡En ¿Y, ¿Y cómo se llama este hermoso colegio? ¡La, La Merced! La bueno, cuéntenme, ¿y ustedes qué es lo que le piden a Tecnoacademia? ¿Qué les gustaría aprender? No, ¿Qué no, más? No,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 Bueno niños, muchas gracias. Un aplauso para todos Estamos ustedes a ver. En, estos momentos en la Ancon Tesorito de la Escuela La Merced que pertenece al colegio Germán Pardo. Esta escuela rural se encuentra alrededor de unos 15 o 20 minutos eh, de la cabecera municipal de Ibagué. Eh, desde esta parte encontramos que la escuela tiene mucho potencial para un proyecto. Relacionado con la ciencia y la tecnología, la idea es traer acá internet inalámbrico desde la Tecnoacademia. Desde acá tenemos una zona que podemos visualizar la Tecnoacademia, por lo menos las instalaciones del SENA, en la parte de Picaleña. Y esta zona es adecuada para recibir este proyecto, esta iniciativa, para que los jóvenes, estos pequeños que están acá formándose, puedan tener acceso a la información. Desde esta parte, si no podemos contar con la parte de instalación eléctrica, contamos con una zona amplia en la cual podemos instalar paneles solares. Los computadores que tienen son portátiles, significa que tienen la posibilidad de la conexión inalámbrica que ya viene en todos los portátiles. Entonces es un lugar adecuado para realizar este proyecto.